en el mercado eh, hemos venido generando y creyendo en Ipiales, generando eh, trabajo con nuestros colaboradores, el equipo técnico, el equipo operativo y el equipo administrativo. En primer lugar, felicitarlos a todos porque son, son empresas comprometidas que, que creen en la región, que quieren crecer y que quieren desarrollar sus productos, darlos a conocer y esta es la mejor alternativa que en el momento nosotros tenemos como empresas. Es muy interesante y también pues es, eh, genera mucho provecho para nuestra empresa porque nos permite utilizar herramientas que son digitales para optimizar nuestros procesos de venta, de acercamiento al cliente y de comunicación con ellos. Eh, la importancia en este proyecto sería que nos ayudan en la capacitación de, sobre marketing digital eh, para poder así nosotros impulsar más nuestros productos a nivel nacional y también internacionalmente. Uno de los retos importantes para Surtrópica es lograr posicionar nuestros productos con valor agregado eh, en el mercado, eh, darnos a conocer y que podamos empezar a generar eh, ventas con respecto a nuestra fruta para untar, nuestros snacks.